Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad El título de hoy, ¿Cómo vivían en el Antiguo Egipto? Tierra de dioses y faraones Hoy vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar de esa historia que si os digo la verdad me lleváis pidiendo durante muchísimo tiempo Gracias a Miguel Molina por el donativo que acaba de realizar. Cinco euritos. Venga, muchas gracias, campeón, por ese donativo. Comenzamos este directo, pero va a ser un directo especial. Vamos a hacerlo un poquito especial. No va a ser un directo al uso, como todos los directos que se suelen hacer en este canal. Quiero que os transportéis en el tiempo, quiero que... Recordéis aquellas películas ¿no? de, de la antigüedad, aquellas películas donde se veían a los egipcios, a los faraones? Y creo que vamos a romper un poquito los esquemas, porque quizá eh, Hollywood ha idealizado bastante el tema de Egipto. Así que vamos a poner nuestra máquina del tiempo... En funcionamiento nuestra especial máquina del tiempo y nos vamos a transportar miles de años atrás. Así que yo os pediría que dejarais todo aquello que estáis haciendo y quiero que os concentréis, porque vamos a hablar de la sociedad tal y como estaba en el antiguo Egipto. Y quiero que por un momento imaginéis todo lo que os voy a contar. Conocemos el faraón, vamos a hablar de toda la jerarquía, conocemos el faraón los sacerdotes, el clero de Amón, vamos a hablar del clero de Amón, los escribas, los artesanos, los trabajadores del faraón, los campesinos, los músicos, sirvientes, esclavos. Hablaremos un poquito, si queréis, de la cocina egipcia. ¿Por qué no? Vamos a hablar de la cocina egipcia. Deportes del Antiguo Egipto. ¿Quién era la mujer? La figura de la mujer. Y de todo ello vamos a hablar esta noche. Por eso os pido que tengáis la mente abierta y nos vamos a transportar miles de años atrás. Pues comenzamos este directo. De entrada a daros a todos la, las gracias por estar aquí y eh, daros un cordial saludo. La sociedad del antiguo Egipto. <risas> pues bueno, esto tenía pues, una jerarquía. Eh, Bastante diferente de lo que conocemos hoy en nuestra sociedad. Esta sociedad egipcia estaba estructurada como una monarquía absoluta. Pero veamos cómo eran estas, estas jerarquías o estas monarquías. Estaba estructurada, como he dicho, en una monarquía absoluta cuya cabeza era el faraón. Quien era el dueño de las tierras y tenía el poder total sobre sus súbditos. Pero no penséis que los tenía esclavizados y los tenía, pues, no sé, doblegados ¿no? Y, y sumisos. No, porque también tenían sus eh, derechos y sus obligaciones. Bajo el faraón se ubicaban muchas clases sociales que permanecieron inalterables debido a que por generaciones los hijos de estos realizaban las mismas tareas de sus padres, de eso la historia de la sociedad egipcia declara una división exacta, bien organizada y bien controlada de la gente de clases sociales. Mejor indicado entre el gobernante y los súbditos, y el resto, ya que todo el resto, personas, bienes, tierras, le pertenecían al ser la encarnación de los dioses en la tierra y el señor del alto y bajo egipto pero entre los dos extremos existían otras muchas consideraciones desde los altos funcionarios cargos altos cargos verdaderos faraones que eran, eran bueno eran privilegiados hasta, pues bueno, campesinos, artesanos eh, y todos ellos pagaban impuestos y gozaban de una cierta independencia incluso de bonanza si la economía atravesaba una de sus etapas de expansión. En cuanto a las figuras más relevantes de esta entramada sociedad, pues vamos a hablar de las más importantes, todas las que os he citado. Por ejemplo, el faraón, representante del dios Horus en la tierra, y el enlace entre los dioses y los hombres, esos dioses, ¿eh? esos dioses imponentes, que precisamente ayer estuvimos hablando en el canal de Alba, Misterios del Mundo, algunas cosas de Egipto. Pero bueno, la, la, la monarquía representa, representaba una dualidad, como gobernador del alto y del Bajo Egipto. Acordaros siempre de esto, del Alto y del Bajo Egipto. El faraón es representado con dos coronas, la blanca del sur y la roja del norte. Acordaros, aquella que es la blanca, que viene por aquí, y esa que tiene forma de pirulo, pues era la, la roja que era la del norte. Luego debajo del faraón estaba el clero, los sacerdotes. Bueno, eh, fue en mi canal, ¿verdad? Sí, ayer fue en mi canal. Bueno, Alba, ya te he hecho publicidad, del tuyo, Misterios del Mundo, lo tenéis ahí. Es que os tengo por un lado, tengo por aquí todos los apuntes y, bueno, tengo la memoria, no sé, creo que es la edad. Bueno, los sacerdotes. Se dedicaban a ofrendar a los dioses, a cambio recibían tierras e ingresos. Eh, eran ricos esta gente. En templos como el de Karnak hubo una gran plantilla dedicada exclusivamente a esta labor, y ejercían gran influencia sobre el faraón y las clases dirigentes. Pero probablemente no es hasta el imperio nuevo cuando la dedicación exclusiva se generaliza. Es decir, que en un principio eran sacerdotes, pero tenían también quizá otras dedicaciones. Podían ser escribas, artesanos, pero ya a partir del imperio nuevo es cuando ya eh, ocurre como con la Iglesia Católica, se dedican exclusivamente a estos menesteres. Por norma general, eh, era el faraón quien designaba quién estaba al frente del templo, pero a finales del imperio nuevo los cargos se hicieron hereditarios, en muchos casos. ¿Os acordáis de lo que hemos hablado de la Edad Media y los papas? Los papas también sus hijos heredaban ¿eh? hasta que dejaron de casarse y de tener mujeres y tener hijos oficialmente. <coughs> Tenían escuelas para preparar a los jóvenes para el sacerdocio, generalmente provenientes de familias nobles. Recibían ingresos de las ofrendas de los templos y de los trueques. Es decir, que mal no vivía esta gente. El clero de Amón, como he dicho antes, las primeras alusiones al clero de Amón se encuentran en la doceava dinastía y era dirigido por, una, por un gran sacerdote llamado el primer profeta de Amón, que contaba con el alto clero y un bajo clero como asistentes, es decir, los monaguillos, en fin, para que nos entendamos. Pero bueno, era un personal bastante impresionante, era bastante grande y sobre todo femenino. Las sacerdotisas ¿eh? acompañaban a los sacerdotes. También eran cantoras y las esposas del dios. La reina tenía el título de divina adoratriz. Los sacerdotes de Amón estaban entre los más ricos. Los que favoreció su poder. Es decir, que los, el clero de Amón, los adoradores de Amón, pues era la élite de dentro del clero. ¿eh? Eran los number one. Por debajo había una élite muy importante que gracias a ellos conocemos la historia de Egipto, los escribas. Pues bueno, estos se dedicaron, evidentemente a la escritura de documentos de todo tipo. Literario, religioso, histórico, administrativo, judicial, a nivel personal, en fin. Pepe, que te envió un burro con una. una. yo qué sé, con un saco de trigo. Devuélvemelo con un saco de maíz. Bueno, el maíz no existía. Esto me lo acabo de inventar. El maíz es americano. Pero bueno. También tenían este tipo de correspondencia y los escribas eran, habían varios tipos, esto es muy curioso, los escribas reales, los altos escribas y luego lo que estaban por debajo, pues que estaban en la placita del pueblo y escribían documentos, escribían cositas no y se les pagaba pues un dinero a cambio de esa eh, tarea, de esa faena. Existían escuelas de escribas que permitían el acceso a todo aquel que lo solicitaba, a pesar de la jerarquización de la sociedad egipcia. En una gran fosa de la aldea de trabajadores de Deir el Medina, ¿eh? se han encontrado grandes cantidades de ostraza, un material que se utilizaba para hacer pruebas y que han proporcionado valiosa información sobre la procedencia plural de quienes sabían escribir, sobre sus modos de vida y sobre sucesos como la primera huelga de la historia, que se conoce, que está escrita, quizá hubieron más, pero esta está escrita, que se comenta, eh, el, en el, el lo, bueno, es el escriba sentado, ¿no? Se, bueno, ahora os lo contaré más adelante. Vamos a los artesanos porque vamos a aligerar esto un poco. Los artesanos, estos trabajaban para el faraón o para los grandes templos. En amplios talleres, bajo la supervisión de un superintendente, que era un cargo generalmente, que era también hereditario. La artesanía debió ser muy importante, tanto para objetos suntuarios como de primera necesidad. Había carpinteros, escultores, vidrieros, tejedores, pintores, albañiles, encofradores, los que fabricaban los barquitos, las barquitas, todo eso. Que debían trabajar unas 8 o 10 horas al día, fijaros, ¿eh? 8, 10 horas, como, como hoy en día. Bueno, <coughs> depende también de la semana egipcia. Porque la semana egipcia era de 10 días. No era de 7. Bueno, esto es algo que quizá no lo sabíais. Espero que os esté gustando, ¿eh? porque hoy hemos cambiado de tercio por completo. ¿eh? Es una cosa que me habéis pedido desde hacía mucho tiempo. Por favor, escribir ahí. Quiero que eh, Quiero que me comentéis, pues, eh, en fin, un poquito lo que, estáis, lo que estáis lo que estáis escuchando. Bueno, los trabajadores del faraón, estos eran súper importantes. Bueno, la política de obras públicas de los faraones obligaba a mantener a un gran número de trabajadores. Uno de los ejemplos más llamativos será la concentración de estos trabajadores en el poblado de Deir el Medina, del que os acabo de hablar hace un momento. El régimen alimenticio de los trabajadores solía estar compuesto de pan, carne de buey, ternera, gacela, aves y todo tipo de verduras, además de vino, leche y cerveza. Un apunte, las gallinas y los pollos no existían en el Antiguo Egipto. Otro dato nuevo, ¿verdad? Esto lo aportaron los persas. ¿eh? El pollo, la gallina provienen de la zona entre Asia y Europa, la zona desde Irak. Irán, Irak hasta Turquía ¿eh? Los hititas sí tenían pollos y gallinas Pero los egipcios tenían patos Es más, si veis los grabados que existían O que existen todavía, que algunos están ahí Pues os daréis cuenta de que no hay pollos Son patos, patos, ocas Pero no existen los pollos Continuamos ese era eh, el régimen alimenticio y la cerveza, que es un invento egipcio, sin lugar a duda. ¿eh? Trabajaban 8, a 10, 8 días de cada 10 y los vigilaban escribas funcionarios y el clero. Eh, muchos de los obreros eran dueños de sus propias casas y podían ausentarse del trabajo por enfermedad, celebración de la fiesta de la madre o discusión con la esposa. Sí, es muy curioso, ¿verdad? Tenían incluso un tribunal de obreros que dirimía los asuntos que los enfrentaban. Los salarios se pagaban en víveres y puntualmente se pagaban, ¿eh? Y cuando no sucedía, se producían huelgas. Parece que los trabajadores del faraón tenían unas condiciones privilegiadas de vida frente al resto de los obreros. Una de las huelgas más importantes que ocurrieron en el antiguo Egipto era porque los hombres dejaron de tener cosméticos porque a ver, hombres y mujeres se maquillaban hombres y mujeres, ¿vale? y entonces eh, hubo un momento en el que no recibían los cosméticos y claro, habían problemas porque ellos tenían que maquillarse no todos llevaban peluca Trabajando no, pero tenían que maquillarse. Y llegó un momento en que hubo escasez de maquillaje y hubo una gran huelga, y además continuada. Fijaos qué cosa más extraña, ¿verdad? Bueno, los campesinos. Entre julio y octubre, vamos a hablar un poquito del gran río Nilo. Pues se producía la inundación del Nilo. ...que permitía el desarrollo de la agricultura en Egipto. Cuando terminaba, se preparaban las tierras y se marcaban las lindes para evitar pleitos. Habían jueces específicamente para los pleitos de las tierras. Y entonces decían, bueno, pues tú para acá y tú para allá. No había mayores males. ¿eh? Bueno, el arado de las tierras se realizaba mediante tracción animal, con un buey. Aunque es frecuente que el campesino recurra al arado manual cuando... ...carece de otros medios. Después, eh, la siembra de espelta, lino y cebada. ¿eh? Es decir, la primera siembra era la de espelta, lino y cebada. Se adecuaban los canales de agua para las tierras más alejadas del Nilo. La cosecha solía ser vigilada por los inspectores de impuestos... ...y los escribas tomaban nota de cuánto se producía... ...y el grano que se quedaba almacenado en los silos... También fueron muy frecuentes los productos de regadío y los campesinos arando y los segadores egipcios. Es decir, eran, varias, las, eran las mismas personas que trabajaban durante todo el año prácticamente, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y ahí van los, eh, los que cobraban impuestos y los escribas, porque el, el que cobraba impuestos... Solo sabía de números, no sabía leer ni escribir, y el otro iba, pues, apuntando. Decía este tiene tanto, lo otro cuánto tiene aquel, pues vamos a apuntarlo. Aquel eh, nos está engañando. Eh, cuando se engañaba a, a los cobradores de impuestos, se, bueno, había multas económicas o multas de eh, más que económicas eran de, de bienes. ¿eh? Se le requisaban algunos bienes como sanción, y esto se exponía en un poblado como ejemplo pero ni se les tocaba ¿eh? o sea se, ante todo se respetaba la vida muy importante ¿eh? muy importante bueno vamos a continuar los músicos ¿eh? todos a todos a casi todos nos gusta la música si no cuando hemos sido jovencitos pues nos ha gustado un grupo otro grupo pues ellos también habían, a, tenían músicos ¿eh? y habían eh, importantes músicos en aquella época pues eh, músicos era frecuente que bailarines y músicos actuaran en las fiestas del rey, es decir, del faraón, y también en público durante festivales y celebraciones. Y eran personas que vivían de ello, por supuesto. Eran como las estrellas del rock de hoy en día. Luego estaban los sirvientes. En las casas más adineradas muchas mujeres trabajaban como sirvientas domésticas. Los esclavos, muy importante. ¿eh? Los esclavos. Nunca fueron numerosos. Muy pocos. Y casi desaparecieron durante el imperio nuevo. Generalmente eran extranjeros y capturados en las guerras. Podían ser comprados y vendidos como ganado. Pero también existía la posibilidad y se dieron casos en los que finalmente acabaron arrendando tierras y comprando su libertad. Es decir, más que un esclavo a punta de látigo, de hecho, los esclavos romanos estaban en peores condiciones que los esclavos egipcios. Eh, estos esclavos eran más bien como un, un castigo porque era un preso de guerra. Entonces se les hacía trabajar en tareas domésticas y en el campo. Hombre, ya sabéis, cuando se cogía, se capturaba al enemigo, pues bueno, muy bien no lo tratarían en ese momento. Pero luego se ganaban su sitio. Si se sabían comportar, se ganaban su sitio y compraban su libertad. No se llegaban a integrar en la sociedad, evidentemente, para trabajar a la mano derecha del faraón. Por supuesto que no. Pero llegaron a puestos muy importantes. Y, eran, y fueron esclavos. Pero esto tiene un motivo. No es que fuesen... ...súper inteligentes, sino que quizá esa captura, esa persona capturada, pues a lo mejor eh, era alguien pues con un cierto estatus en esa otra sociedad donde pertenecía. Entonces, pues bueno, ya se le, se le tomaba declaración, como digo yo, y se sabía un poco su origen y su procedencia y se tenía muy en cuenta. Bueno, cocina egipcia, ¿qué os parece? Hablamos de la cocina egipcia? Vamos allá. La comida egipcia es una deliciosa combinación de sabores, gracias a los distintos ingredientes que proceden de la gastronomía mediterránea. Es decir, que los mediterráneos todavía conservamos algo de esta gastronomía. Gastronomía mediterránea, africana y árabe. ¿eh? Semítica. Acordaos que los semíticos provienen de un poco más al norte de las tierras egipcias. Los egipcios Tom, toman tanto carne como pescado. Las carnes, por ejemplo, suelen ser de vaca, cordero o aves, como el pavo, el pato. El pollo y el pichón provienen ya de después. ¿eh? El pichón sí, el pollo posterior. Los pescados, tanto el agua salada como dulce, son, o sea, los pescados de agua salada como de dulce, siempre son frescos y están bien preparados. Sabéis que antiguamente no habían refrigeradores, neveras, neveras ni congeladores. Entonces, normalmente el pescado se eh, pescaba, se pescaba y se preparaba, o bien en salazón, o bien se especiaba y se cocinaba. ¿De acuerdo? La clase social determina, determina la calidad de los alimentos que se consumen. Los espléndidos banquetes de los egipcios ricos están bien documentados con los celebrantes comiendo carne regada por vino. También tenían vino, ¿eh? tenían vid, viñas. ¿eh? Sin embargo, la gente corriente no tenía esa suerte y la carne no aparecía apenas en su dieta diaria. El buey era un plato popular, mientras que la carne en general podía ser asada, cocida, estofada y era un lujo que la mayor parte de los egipcios se permitía únicamente durante las fiestas u ocasiones especiales. Por otra parte, lo que sí comían a menudo era pescado seco, ensalazón, un importante recurso nutritivo en la dieta del aldeano. En cuanto a las frutas, verduras y productos diarios, se considera que judías, cebollas, ajo, apio, lechugas y pepinos están entre las verduras más consumidas por los antiguos egipcios. La elaboración. Eh, la elaboración del vino, eh, vamos a ir primero por el vino, está en tradición mediterránea. Es decir, que también elaboraban vino los romanos, los griegos, los íberos, todos bebían vino. En Egipto es bien conocida y es, será un producto consumido por la clase social privilegiada, además de una apreciada ofrenda en ritos religiosos, igualito que se hace ahora en la iglesia también se le ofrecía vino y se bebía el vino entre los propios sacerdotes y se repartía, había una parte que se repartía y se bebían las ofrendas y el resto de la ofrenda se le depositaba al Dios. El Dios no era un, es decir, no era como aquí, que el Dios, la iglesia, pues bueno, está en toda la iglesia, no. Había un lugar específico donde vivía el Dios y solo podía entrar el faraón o el sumo sacerdote autorizado por el faraón porque en esa sala vivía el dios y a través de la puerta que ayer hablamos de puertas en este canal puertas de esas puertas entraba el dios y convivía dentro de su habitáculo bueno los jardines eran muy populares y a menudo cultivaban árboles frutas y otros eh, árboles frutales y otros cultivos varias frutas por ejemplo los dátiles, los higos, las uvas, las granadas y ocasionalmente almendras. La almendra. Estaban disponibles para la población en general. Todas estas frutas. Todas las frutas se consumían tanto frescas como secas. Era por el tema de la conservación. Se desecaban. ¿vale? La bebida más tomada por los egipcios antiguos era siempre la cerveza. La cerveza no era exactamente como la de ahora. Era un poquito más densa... Hay cervezas muy parecidas a la, a la egipcia que tiene un poco de volumen, un poco de cuerpo. Era algo fuerte, ¿eh? algo fuerte. No estaba refinada. Eh... La cerveza estaba hecha por las mujeres. Siempre. Era una elaboración que hacían las abuelas, las mamás, las mujeres. Siempre. Se mezclaba pan duro con levadura dejando que fermentase en grandes vasijas. ¿Vale? Unas cuantas semanas después, la masa resultante se filtraba y se prensaba antes de ser bebida. Esa era la cerveza. El gas carbónico que tenía la cerveza en aquel momento era natural. No es como ahora que se le añade, creo que se le añade gas carbónico, no estoy seguro, pero creo que algo se le añade. Habéis visto cómo no eran tan distintos en la gastronomía en comparación a Europa sobre todo a los países mediterráneos eh, dice Luis el buey tiene que estar bueno, está muy bueno el buey deportes del antiguo Egipto, ¿qué me decís, hacían deporte eran deportistas, sí. muchos de los deportes que se practicaban en, aquel, en hoy en día pues ya eran practicados por estas personas en antiguo Egipto inscripciones en muchos monumentos indican que se practicaba la lucha libre. Pesas, culturismo, ¿eh? pesas, también. Salto de longitud, natación, alterofilia, remo, tiro con arco, pesca, atletismo. Algunos deportes eran importados. De Grecia, por supuesto. Reyes y príncipes asistían a estas competiciones deportivas y alentaban a los equipos. Es decir, que habían equipos y el faraón pues, era de uno o de otro. Pues igual que ahora, ¿eh? igual que ahora. Tenían establecidas sus reglas, árbitros neutrales, uniformes de jugador, también había. Tanto el ganador como el perdedor recibían un collar como premio. El ganador, el collar a su superioridad y el segundo por su espíritu deportivo. Es decir, que esto ya se premiaba. Curioso, ¿eh? Pero ahora vamos a ver una de las figuras importantes del Antiguo Egipto. Hemos hablado de artesanos, de escribas, de deportistas, de faraones. La mujer. ¿eh? ¿Qué os parece? Es una buena propuesta. Pues bueno, la mujer mantenía su nombre, es decir, su apellido. No lo perdía. Una cierta independencia eh, también mantenía una cierta independencia e incluso su trabajo. Había comadronas, tejedoras, intendentes o bien colaboraban con el negocio de su marido. También eran eh, administrativas, trabajaban de administrativas contando pues, los, los bienes y contando pues, las posesiones también. La contabilidad del negocio. La mujer egipcia disfrutó de total independencia y libertad, aunque su destacada igualdad con el hombre supuso en general una adelantada forma natural de aplicación de la justicia. Esta igualdad podía volverse en su contra. Si una mujer cometía una falta o delito sancionado por el rey, su condición no la eximía, por lo que el castigo era penado con la misma dureza. Tanto hombres como mujeres practicaban la igualdad total y la misma aplicación de la ley era para uno que para otro, y el delito era para uno y para otro, y las obligaciones eran para uno y para otro. La mujer tenía el mismo derecho que el hombre, y es más, nunca se contempló, ni estuvo en mente, ni tan siquiera de los propios faraones, de que una mujer era inferior o superior a un hombre no, además esto iba en relación a sus temas religiosos, porque se crea al hombre y a la mujer a la vez en su génesis de la creación se crea al hombre y a la mujer a la misma vez, con lo cual, son iguales curioso, ¿verdad? La mujer tenía pues, el mismo derecho que el hombre y tenía derecho a la propiedad, a administrar sus bienes, a litigar personalmente en todos sus asuntos, a tener negocios y a dejarlos como herencia a quien mejor le conveniese. Pero ojo, no solamente un hijo o una hija, sino un primo, un sobrino, un amigo, etc. En la vida y en la cultura del Antiguo Egipto están representadas a través de la riqueza de lo que ha sobrevivido es decir, la mujer aportaba riquezas. Curioso, ¿no? El antiguo Egipto fue gobernado por la figura central del faraón y por una burocracia masculina. Sin embargo, la mujer tuvo un lugar muy destacado en este gobierno de hombres. A la mujer se la veía no solo como a la esposa, madre fiel, a su familia y amante de las tareas domésticas, de los negocios... Eh, bueno, no, es que las tareas domésticas también las hacían los hombres. Sino como una figura poderosa, sensual y erótica. Tenía, pues además, esas atribuciones. Y la belleza. ¿Mm? A través de su propia personalidad influía directamente en el poder que dirigía el imperio egipcio. Es más, en ciertas ocasiones, la mujer gobernó como faraón incluso como regente. Y bajo su mandato, Egipto fue un lugar rico y próspero la reina Hatshepsut hubieron más Cleopatras no la Cleopatra que conocemos que fue la última de Egipto eh, que como dato curioso no era egipcia era de origen hel helénico griego vale la mujer podía ejercer una profesión cualquiera y tenía los mismos derechos que el hombre y se le atribuía, se le retribuía aquí económicamente es decir si había que hacer un trueque o se si había que pagarle con sal pagarle con cueros pagarle con lo que fuese pues era igual que si fuese un hombre no había diferencia ya fuesen sirvientas reinas sacerdotisas o lo que fuesen las mujeres egipcias fueron respetadas y mantuvieron una posición privilegiada en la sociedad de su tiempo trabajadora propietaria madre Y también tenía la belleza erótica, que eso era importante. Dice, ¿existía la prostitución? Sí, Perla Zapata existía la prostitución, por supuesto. Y de una forma legal, ¿Mm? como en la antigua Roma y en la antigua Grecia también. Pues bien amigos, aquí habéis visto cómo eran, cómo vivían, quiénes eran. Y a qué se dedicaban. Hemos hecho un viaje muy largo, muy largo. Hemos estado eh, dando una vuelta por esa cultura. Precisamente ya son tres veces las que he podido estar allí. Y os puedo decir que Egipto, incluso el Egipto actual, tiene algo muy distinto, algo que te deja con ganas de más. ¿eh? Así que espero que os haya gustado este directo y antes de irme, antes de irme, ahora... A ver, ahora ya estamos otra vez, se acaba de ir. No, no, no se ha cortado, estoy aquí todavía. Bueno, hemos dado una vuelta por el Antiguo Egipto, hemos dado una vuelta por todo lo que era esa antigua cultura, por todo aquello que nos llama mucho la atención, por todo aquello que parece algo extraño, quizá por todo aquello que desconocemos pero que también Hollywood ha influenciado en que tengamos una visión distorsionada de esa realidad. Y la realidad es lo que os acabo de hablar y es muy curioso porque todo ello está escrito. ¿Quién lo escribió? Los egipcios. Así como muchos dicen, no, es que en la antigüedad pues, no estaba todo muy claro. Pues los egipcios escribieron el 90% de su vida y su cultura. Luego hay un 10% que no se sabe cómo, por ejemplo, cómo se construyeron las pirámides, algunos templos, el Serapeum, todas estas cosas que no se saben. Pero todo lo demás, lo cotidiano, lo escribieron. Así que amigos, os espero en el canal de Alba Espejo, Misterios del Mundo, que la tenéis por aquí, ¿eh? que va a hacer un directo de unos desaparecidos, ¿eh? un tema de desaparecidos en el lago, no me acuerdo cuál, Alba si estás por aquí, nos lo cuentas, nos lo escribes, en el lago Canas puede ser, yo es que he dicho el lago Canas por decirlo, yo sé que tiene un directo, pero exactamente no me acuerdo del título, si me toca acordar de todo, después de acordarme de todo lo que os he dicho, eh, eh gracias a todos, triángulo de ¿ves? el triángulo de Bennington el lago Canas, ¿Qué hago yo en el lago Canas eh? madre mía Alba bueno chicos, os espero por allí eh, tenemos ahora un directito con Alba, yo voy a estar ahí me voy a pasar un poco y a ver qué es lo que nos cuenta ¿no? también es muy curioso chicos, gracias por haber venido y como siempre, un besito y nos vemos pronto en el próximo programa, ¿cuándo? pues mañana sin lugar a dudas, hasta mañana